¡Sacá el dedo de ahí la p... Listo. Hola, amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos trabajando con un cuento de Francisco Garrido y, bueno, había, digamos, una palabra que decía continuaba. Ustedes saben que, a priori, esas palabras nosotros las cambiamos por seguía. Hay palabras como descendía y la mandamos bajaba. Eh, decimos, por ejemplo, se dirigía y ponemos fue, por ejemplo, iba a tal lado. Es decir, hay una especie de tentación de escribir bien, que, que, que trae el primer hizo, que nosotros tratamos de encaminar hacia una fluidez sencilla, ¿no? que no significa, por esto, que sea simplista. Pero en el caso de Francisco hay una particularidad. Él tiene un lenguaje muy elevado en su cuento, y eso es una cosa que uno no puede dejar de advertir por un lado cuando lee y por el otro dejar de respetar cuando está trabajando con el texto entonces, en un momento fíjate acá, dice mientras la lucha proseguía ¿m? acá decía, mientras la lucha continuaba obstinada, yo continuaba y inmediatamente lo cambio por seguía ¿M? había hecho esto en realidad ¿ven? pero ¿qué pasa? mientras la lucha seguía obstinada yo pienso que para el lenguaje que él usa está mejor esto. ¿eh? Mi lucha proseguía, obstinada, ¿eh? ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Acá otra. Claudia había dicho, y se pusieron a girar a mi alrededor con sonrisas idénticas, bueno esto después cambiaremos una coma por acá, no importa ahora, eh, y se dieron a girar a mí. Yo le puse, y se dieron en lugar de pusieron. ¿eh? El, el Garrido había puesto al principio y giraban a mi alrededor, bueno como de repente se ponen a hacerlo como decía la negra Claudia eh, yo lo que hago directamente es cedieron a girar a mi alrededor y Claudia me dijo en ese momento que yo escribí eso, mostré a Claudia, ahí está, aprovecha que tenemos gente bella muestro el autor? sí, es el autor que doctora, ya está bueno, qué raro Francisco saludando con la mano izquierda, pero bueno la cuestión es que tenemos acá con Claudia, que yo me decía, mira yo lo hubiera puesto ahí se pusieron a, bueno, se dieron a, ella lo mismo lo había señalado, es mucho más alto y está más de acuerdo con el tono de Francisco. Así que bueno, la receta no existe en arte, lo único que existe en arte es esta máxima que yo tengo acuñada en Taller de Corte y Corrección, en el libro. La única regla la pone el contexto. Así que ahí, ahí estamos siempre de acuerdo. Bueno, ¿le gustó esta pequeña pastillita? No se olviden nunca. Uno que viene al taller tiene que darse cuenta de que va a ser respetado en su estilo. Ahora, cuando el estilo se empieza a ir ya por una, una cuestión de amaneramiento total, ahí uno empieza a trabajar dentro siempre del estilo del actor.